Recién salimos de donde estábamos estacionados, de donde pasamos la noche. Íbamos a cargar combustible acá unos pocos metros. No y se estaciona un señor al lado y nos dice: Chicos, se dejaron una sartén en el piso. Así que gracias, señor, porque si no hubiese sido por usted, hoy no íbamos a poder cocinar. Qué tipo boludo. <risa> ¿Qué onda esos pochitos, ¿Eh? Primer día de viaje Primeros mates afuera de la camión en calidad de viaje de paseo permanente. Estamos en la cabecera del Lago fagnano Mucha gente dirá, what? No se fueron de tierra al fuego? No muchachos, tranquilos. La idea es disfrutar al máximo estos últimos días. No solamente Ushuaia tiene paisajes y lugares increíbles, así que ahora vamos a desayunar y vamos a salir a buscar las magias de escondidas dentro de la ciudad de Tolwyn. El viaje recién arranca y todo está saliendo increíble. Vamos a salir a recorrer los lugares que tiene Tolwins y los vamos a mostrar porque nuestra idea es mostrarle lo increíble que es nuestra provincia. Ahora estamos en la Hostería Caikén y miren lo que es esta vista. Lo duro, o no Un poquito de ambas. Esto es hermoso, ¿qué vas <risas> <trabajando> <risas> duro Esto es increíble. ¿eh? Y el día, el es día cierto. que no haya viento acá, mirá lo que el paniano ¿Qué onda esos pochitos, eh? Increíble, mira mirá. Vamos a hacer el otro room tour. Este es el room tour de abajo. Camita, balconcito y yeah. después pues, en Isaac Atrode Igual que la trapping, ¿no? Igual. Recién salimos de la austería, la verdad es que el día está increíble, Tolwin se está portando increíble, hay un sol que nos pica la piel, estamos. No, no, hace un calor, yo creo, que tal vez termine metido al dentro del pañal. Es un exagerado Ahora nos estamos dirigiendo al centro de Tolwin, vamos a ver si podemos ir al museo y a mostrarles qué más les ofrece Tolwin. Vamos. que hay ahí una casa no... el es muro ¿no? Estamos en el Museo de es este, lamentablemente no podemos ingresar porque está cerrado, pero bueno, por lo menos hicimos el intento y vinimos hasta acá. Ahora nos vamos hasta el centro de la ciudad. Lo intentamos. Lo intentamos. No, desapareció el cartel boluda Agarramos la cámara para filmar nuestro ingreso a Tolwin Y no estaba el cartel pero... Se llevaron el cartel a verlo, pero estamos en Tolwin. Estamos en el pleno centro de la ciudad de Tolwin, Así que les vamos a estar mostrando un poquito también de cómo es Seguimos en Tolwin. ahora vamos a ir a una feria, recién vimos un cartel que decía feria En Ushuaia se suele vender mucho la frutilla que llega desde Tolwin, Así que vamos a ver si encontramos algunas frutillas frescas Esto no existe en Ushuaia gente, 100 kilómetros hicimos Increíble. y cuando estemos en el norte oh, ya estábamos en el norte ese es un barco que trabajaba en la zona del Perito Moreno por eso se llama Upsala. lo trajeron para que trabaje acá en el lago Fagnano pero después se dieron cuenta que el lago Fagnano tiene olas de como 3 metros los días de mucho viento y es muy difícil trabajar así que quedó ahí para siempre es increíble hace años que está ahí y no funciona o sea no funciona acá bueno son cerca de las 9 de la noche ya, 8 y piquito, el sol está épico, he zarpado porque todavía seguimos en la isla entonces la luz sigue siendo eterna, ahora vamos a hacer una pequeña caminata que va hasta un acantilado, nos dijeron acá en la hostería así que vamos a ver qué onda, Sofi ya quedó en la camioneta cocinando un poquito, ordenando con la perry para que no esté solita y a mí me tocó salir a laburar un rato, súper feliz gente, súper feliz de estar acá, súper feliz de esto así que vamos a ver él. El... Paseo del lago Lo que van a ver ahora no tiene lógica, no tiene sentido Abroches en los cinturones y vean lo épico que está esto Domingo 19 de diciembre, una y piquito de la tarde, estamos por salir del IPF. Pasamos la noche acá, vamos a cargar gasoil, comprar el guito para comer y en teoría, en teoría, vamos a ir hasta Cabo San Pablo. Les decimos que somos novatos en la Van Life Sin decirles que somos novatos en la Van Life Recién salimos de donde estábamos estacionados De donde pasamos la noche Íbamos a cargar combustible acá unos pocos metros Y se estaciona un señor al lado y nos dice Chicos se dejaron una sartén en el piso Así que gracias señor porque si no hubiese sido por usted Hoy no vamos a poder cocinar ¿Qué tipo boludo <ríe> Ya cargamos combustible y ahora estamos afuerita de la ladrónima. Vamos a buscar qué comer esta noche. Es muy gracioso porque se supone que ahora, como que todos los días tenemos que resolver la comida del día siguiente. Bueno, en casa también era así, pero no tan así. El tema es que tampoco podemos comprar de más, primero porque tampoco no tenemos plata, no hay espacio. Y la tercera razón es que cuando crucemos la frontera no se puede llevar nada que tenga que ver con frutas, verduras, legumbres. Nosotros nos alimentamos a base de esa porque, bueno, pues veganos, así que estamos comprando lo del día. Y una vez que crucemos, el estrecho de Magallanes, vamos a tener que abastecernos, aunque sea un poquito de, de comida. Vamos a intentar filmar adentro, mostrarles un poquito. Gente quiere it. ver los precios? Eh. Eh. La anónima de tolwin es como de lujo, o no sé, pero es increíble. Las cosas de Navidad están carísimas, carísimas. Me da mucha bronca porque el año pasado, tipo una semana después de la fiesta, las garrafinadas estaban un peso. Un peso no existe, son como céntimas de céntimas de dólar. Finalmente rumbo a caos San Pablo, al final vamos a ir, averiguamos y pareciera que el camino está bastante transitable. Si bien es de Ripio nos avisaron que estaban trabajando las máquinas de vialidad, así que. Asumimos que está lindo y vamos a ir para allá Pero antes hicimos una parada técnica Hay un lugar acá en la ruta número 3 Donde puedes sacar agua potable Lo vamos a dejar a las coordenadas en nuestra página web Después porque sabemos que les puede ser útil a muchísimos viajeros Este es un buen momento para decirles que se suscriban Que nos vayan a seguir en las redes sociales Más que nada en Instagram que Es donde estamos más activos Estamos sacando muchísimas fotos, muchísimos videos se nos complica un poco con el tema de wifi y todo eso, pero bueno, de ahí vamos subiendo un poco lo que es nuestro día a día y es muy zarpado como la gente nos toca bocina, nos saluda, nos.. y nosotros, chochos, la energía increíble. que estuvimos recibiendo estos días es increíble. Así que bueno, Nico. Es que hace un calor acá adentro, gente, de la calefacción. <risas> Se supone que la cortamos, pero sigue tirando airecito. Entonces, no lo sé. pintó Cueroski. ¿Es exagerado? Es exagerado. ¿Cómo harán el norte-norte? Yo no lo sé. Bueno, vamos hasta Cabo San Pablo. Miren lo que es esto. Un lujo. Vamos a aprovechar a hacer algunas fotitos. Le damos un mimito a Leica y seguimos. Ahora sí podemos seguir. Nos metimos recién por el camino equivocado viendo a la persona que estaba delante nuestro Si bien vinimos a este lugar en el 2018-2019 No recuerdo bien en este momento Nos confundimos, que puede pasar Creo, no, vinimos para decirles que no tomen el camino que acabamos de tomar Ahora fuertes declaraciones del conductor cuando vean ese cartelito no doblen a la izquierda es como una picada que baja a una suerte de hostería vieja o algo así y está horrible literalmente horrible se ve que lo usan medio camionetas es una huella para un solo vehículo llegamos hasta abajo y el desdémona quedaba lejos bajamos bien pero la camioneta como que medio eje y subimos dándolo todo gracias a las cubiertas de pingüinos también porque si no nos quedamos clavados en el barro gracias pingüinos expediciones por a este increíble viaje, esta increíble aventura, que increíble modo de vida que se viene. Estamos ya frente al Desbemona, llegamos hasta acá a San Pablo con Leica, la verdad es que la camioneta se portó súper bien. Una sorpresa, nos pegamos cuando llegamos acá, seguramente después les vamos a contar un poco más. Ahora vamos a aprovechar que todavía no terminó de subir la marea porque cuando la marea sube no se puede estar así de cerca del barco para filmar, sacar unas fotitos y mostrarles. Campera segundo día de viaje y tenía dos cintitas violetas que se que dejó mi mamá en mi bolsillo así que vamos a colar su cintita violeta y ya le puse una Nico yo tengo una como hace cinco años no sé por qué pero en mi casa todos tenemos cintita violeta Acabamos de levantarnos, estamos en el camping de Miguel y Silvia, es increíble, Miguel es una persona con la que trabajaba hace más o menos 7, 8 años en una empresa de turismo. Yo sabía que él vivía acá, que él se había vuelto para acá, pero no sabía si efectivamente lo íbamos a encontrar. Ayer cuando estábamos camino para acá, le dije a Sofi me haría mucha ilusión poder verlo a Miguel y mágicamente terminamos durmiendo en su camping, en el camping de Miguel y Silvia, que es la mujer. Les vamos a mostrar un poco este lugar es increíble. Tiene una vista alucinante del desdémona, del barco que está acá en el Cabo San Pablo. Está súper bueno este lugar porque no es solamente para venir a dormir Como si fuera con un motorhome, camper, caravana Sino que también tiene fogones Tiene lonas Tiene toda una zona súper preparada Para que uno pueda venir y quedarse a dormir a acampar Es un camping Tiene baños Ahora le están poniendo duchas también Tiene un almacén O sea, si te olvidaste algo Lo compras acá ¿Querés comprar una cerveza? La compras acá Buen día ¿Cómo dice que le va? Increíblemente bien Lo más loco del día de ayer fue que Nico me venía hablando de Miguel, de Miguel que era muy buena persona y la realidad es que lo conocí y era tal cual como lo dijo Nico, nos sentimos súper cómodos estando acá la verdad es que no esperábamos pasar la noche acá ni terminar en este camping que es increíble íbamos a dormir allá abajo en el Desdémona y por suerte nos dieron un refugio con muchos arbolitos donde el viento ni siquiera se sintió es que la energía que hay ahí es muy linda eh, hasta hay un pajarito que está bastante eh, como se diría? hecho mierda bastante hecho mierda y se siente seguro hasta en la casa de ellos, así que eso es muy buen augurio y, y habla muy bien de ellos, así que el viaje recién arranca y nos vamos con muchos amigos vinimos con intención de saludar a Miguel pero nos vamos con Silvia de amiga y los chicos que, que conocimos ayer, así que no nos podemos dejar por la camin Increíble en el camino de ida Hasta allá, a pesar de que es todo Subida y bajada, van a ver en los vídeos Que les mostramos, es todo ripio, Es bastante angosto el camino Recién salimos de la vuelta Una hora y veinte tardamos Y el bidón de agua voló Por suerte nos agarró En la ruta número 3 y nos pudimos tirar un costadito para secar Estamos inaugurando el trapo de piso Leica increíble Por suerte tenemos la fuerza que anda mal El sol nos da de frente Estamos transpirando Estamos dándole todo Ahora unas breves palabras del piloto Donde está Amada Leica A que dice El viento está fuertísimo Literal fuertísimo Habíamos visto que más o menos la, la constante iba a estar alrededor de los 50-60 km por hora Y hay ráfagas de hasta casi 100 Recién veníamos con viento de frente Y parecía que la camioneta no aceleraba nada. Ahora podríamos decir que podríamos poner un título de video como primera semana de viaje, nunca pensamos que nos iba a pasar esto, un viento de 100 km por hora. ¡Casi no avanzamos! No, <risa> no eso eso no. Hey, pero recién teníamos que pasar una moto porque nada, estábamos ya muy cerca, ni la moto ni nosotros podíamos avanzar porque había mucho de viento de enfrente, fue muy gracioso. El... Motoquero, motociclista, motoviajero, tenía una GoPro, así que si alguien ve ese video en algún lado del el todo pasando por el lado, nos encantaría verlo. Llegamos a la nueva ciudad que vamos a visitar, que es la ciudad de Río Grande. El próximo video van a ver qué hacer en Río Grande o qué vamos a hacer nosotros en Río Grande, la idea es seguir mostrándoles. ¿Qué se puede hacer dentro de nuestra provincia? Jamás creímos que íbamos a terminar trabajando el primer día. Eso fue increíble. Recuerden compartir, darle like, suscribirse. Que nos ayuda un montón. Un montón. Ayuda una bocha. Abajo dejamos el link de nuestra página web. Estamos trabajando un montón. Sofía ha subido un montón de cosas preciosas, así que vayan a verlo. Recuerden seguirnos en Instagram, que es donde más historias y cositas subimos del día a día. Para todo aquel que quiera colaborar y no sabe cómo, le gusta, tiene ganas, tenemos Abajo el link de cafecito, un litro de gasoil Nos ayuda a llegar todos los días un poquito más lejos Nos vemos el próximo domingo Con un nuevo video de Chillangred Gracias por acompañarnos Hasta la próxima